vacas rodeado de miradas que no alcanzan a ver nada y noto el odio en este momento mientras me pongo violento escupiendo lo que siento se me nubla el pensamiento cuando sé que tú estás dentro se me parte el corazón En días y siempre decías que si en algo creías habría que defenderlo aunque nos cueste la vida Y yo voy contra todos los días, arrastro mis cadenas y cumplo tu condena como si fuera la mía Y ahí está Y el cielo no es azul, brilla más fuerte tu luz y seguiré luchando por un sueño como hice ayer, esperando ese día que celebraré, que estarás aquí otra vez, que estarás aquí otra vez. Estás tú cantándome las notas de este oscuro blues Donde no pega el sol y el cielo no es azul Brilla más fuerte tu luz Y seguiré luchando por un sueño como irte ayer Esperando ese día en que celebraré Estarás aquí otra vez en otra vez! que ¡Y sí, es que el bola sube! Ha quedado, ha quedado visto que, que estamos dispuestos a recorrer kilómetros por, por las personas que queremos. De todas formas, aunque vayamos abriendo camino, como dice el lema, gará, somos, somos el camino. y Se basa en nosotros y en nosotras, porque si nosotros y si nosotras no lo hacemos, nadie lo recorrerá. Aún así, tantas trabas y tantas piedras que, que nos han puesto para que tropecemos una y otra vez, aunque la otra parte, aunque la justicia, la llamada justicia, no haga su labor, sigamos llenando las calles, en la medida que se puede, y sigamos reivindicando el amor por lo nuestro, por nuestra gente. ¡Euskal Presoa, quechera